De este pueblo que, le, que nos duele a nosotros y que este grupo de hombres y mujeres nos han tomado la iniciativa. Así que vamos a tocar también ese tema sobre el trabajo de la gran labor que está haciendo este grupo Fuerza Viva de Duarte. Así que saludamos y le damos la bienvenida a este contacto diario a nuestro querido Padre Moncho. Padre, saludo, bienvenido. Yo, de que Gracias, Padre. De inicio vamos a aprovechar su presencia, Padre, a distancia, ¿verdad? Pero, claro, eh, en espíritu aquí con nosotros, que transmite esa fuerza que le ha caracterizado siempre a usted. Padre, eh, producto de, de las declaraciones que dio el ministro eh, de Salud Pública hace unos días refiriéndose a San Francisco de Macorís con respecto a la situación que ha impactado de manera terrible esta ciudad, el ministro decía que parte de la propagación del COVID-19 aquí en San Francisco se de debía. a celebraciones hechas por los candidatos, que ganadores de esta ciudad también se debía a la práctica de jugada de gallo y de juego de vitilla, tal cual usted señalaba una de las relaciones que daba. Eh, realmente, y vivo como usted respondió al ministro, y eso pues se hizo viral, pero fueron respuestas contundentes eh, descríbanos, eh, padre, de nuevo su opinión con respecto a estas declaraciones que hace unos días dio el ministro de salud pública. Bueno, yo creo que, como dice el pueblo ahora popular, alimento de le fue ¿no? Y se le fue a por varias circunstancias. También alguna eh, que no pensó en un pueblo que está padeciendo una situación crítica para, en vez de buscar soluciones, querer buscar eh, culpables. Y creo que el momento no es para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Luego, los culpables de cosas lógicas, por ejemplo, que son de políticas, si mm -hmm. yo se tengo perdido mucho dinero, no saben, dos o tres días. Y la pena, ya a los cuatro días, de, no de sé lo que de la política de no la ofrenda, dice que no me toca ni siquiera de eso. Pero se si fue, pero no había una porque, a Salida que tienen que buscarse muchas o sea, veces el mismo ministerio no tiene capacidad porque, como yo decía, lo la idea, ¿no? Todo lo decía. Y, el estoy aquí ha sido un fracaso, un fracaso porque no tiene condiciones, porque no, no es a partir de que insiste en esto, no, está ti, el COVID si no es a partir de 19, sino que el Instituto de Salud Dominicano hace tiempo que está por. Y que la mano que las no es que un ministerio, sobre todo de un Estado, de un gobierno, que apenas va a beneficiar el salón un punto no completo complejos o siente de los este Cuando el promedio de una zona está en ¿no? cinco, en 5 primas horas, aquí tiene algo bueno que en dos. Entonces, ¿cómo quiere que funcionar el sistema de salón? Cuando no se corresponde con la realidad económica que estamos viviendo con el costo de la salud y con todo el eco. esto. Él acepta eso, yo te digo, yo soy responsable, soy responsable de la comunidad de que acepta que el Estado dominicano no ha correspondido. Y digo el Estado dominicano porque no es solo el gobierno que tiene la actualidad, es que ninguno de los que han pasado por ahí ha correspondido de salud, y se ha ido acumulando, ahora en esta situación, hay un poco como dice eh, eh, aquella película, atrapado y sin salida. Sin embargo, la salida hay que buscarla, y hay que aprenderla. Si la salida no está la la, pero, pero, pero, pero, pero en la parte abierta, se abre con honestidad, con claridad, y diciéndole bueno, vamos juntos a caminar, vamos juntos a buscar soluciones, vamos juntos a ver por dónde tenemos que tirarnos. Pero que tiene para el pueblo entonces señalar a un pueblo. Pero cuando a poder a Francisco y Marco, un pueblo que es un pueblo que ha denotado el puje, el pueblo que ha denotado la palabra para ir creciendo a pesar de la clara que le han vuelto. Y en el padre alemán, yo creo que yo, eh, todo el mundo estuvo 100% de acuerdo con esos planteamientos que usted hiciera, de que el ministro se extralimitó con esas declaraciones que diera, porque tal cual usted decía en el documento que hizo público, no solamente fue en San Francisco de Macorís que celebraron elecciones, de manera que no fue en San Francisco de Macorís solamente que celebraron los que ganaron. Además, otra cosa, él que hablaba de la jugada de año y eso... ...no solamente en San Francisco de macorís que se hace esa práctica... ...y otros, eh, otras situaciones eh, que él mencionó... ...o sea que yo entiendo... ...y así lo entiende todo lo que vio el documento que usted publicó ...de que yo creo que el ministro... ...pues se tramitó. ...así como usted plantea una manera tal vez de justificar... ...la, la manera como que no se ha manejado, manejado... ...producto del colapso de del sistema de salud... ...que como también usted muy bien señala... ...no es, no es el coronavirus que ha hecho... Eh, ...que ha descubierto la situación eh, frágil y vulnerable que tiene nuestro sistema de salud, sino que eh, venimos arrastrando ese tipo de situacion. Bueno, es que, digo, cuando usted te recuerda que el sistema de educación salida, y como dice o sea, el refrán, el que se va a durar, se va a durar, se va se va a durar, se va a se va a durar en nuestro miedo. Entonces, hay que agradecerle al NOE, yo estaba esperando. El brote, aquí, los aquí en el país, aquí en Canadá. ¿eh? Porque uno amiga, amiga, de los poblos, oye, mi amigo, de eso está claro. Y definitivamente, en caso de la política, lo va a producir, y hay que prepararse para ahora, 15 días después de eso, que cuando empiezan a salir los contagios, hay que estar preparado para enfrentar otro momento, duro hasta ahora, a partir de 15 días. ¿Por qué? Pero, no es una realidad, pero sobre por qué señalar a San Francisco Batista, bueno, que es lo que va a provocar. No, no, el país entero que no se ha dicho celebró, carnaval, y otros lugares con mucho gusto aquí, la bella, por ejemplo, de eh, verdad, verdad, verdad no la misma capital, Santiago, y, y no, por favor, que está a partir de aquí pero en todas partes se en el club, los lo los blancos, los rojos, los amarillos, los veranos, todo lo que se celebró. Entonces, ¿por qué la solución está haciendo para mí? No, la realidad es que nos tocó la parte peor. Entonces, una vida real, la vida es así, una vida real dice también, yo no creo que la enfermedad sea publicitada, la enfermedad es porque a uno le toca la suya, y me dice ya porque yo estoy enferma con los 6 años, tiene su visitantes, en fila de robar. A no ser en qué pecado tiene que cometer yo para esto. Mientras, según lo tiene educación, en su caso Francisco no tocó esto. Por eso yo quiero señalar, ahora que no quita el movimiento, que no busque excusa de la vida, y su incentivo, que busque solución. yo digo, no que busquen, no lo que busquemos. Por eso, aquí tenemos que unirnos todos para buscar la solución. Esto no es un problema solo de salud pública, porque si no ocupando el tiempo somos nosotros. Entonces, si no estamos haciendo nosotros, la solución, todos tenemos que sentir parte del problema, pero también parte de la solución. Pero no han entendido así, que incluso yo creo que nos sirven de ayudar, porque la verdad el que si ustedes son es poderosos, son desgraciados, porque ustedes no son un índice, no son un para entender que juntos podemos salir de esto. No como que no son los que saben, no saben, no, no, no, no. no no solo sabios, porque eso es parte del problema, es parte de la humanidad de, de un sistema. Pero vamos a enfrentar, ¿en qué fuerza? La fuerza del fuego. Yo que yo tengo casi 20 años trabajando ¿no? aquí de sacar psicomáticos, ya tenemos móvil y además, y desde un principio, yo le he a una sombrera, aquí, sacar psicomáticos, estamos en un tiempo que el fuego nos unimos o los hundimos. Y yo creo que ahora, más que nada, más que nunca, nos unimos o nos unimos. Lo hemos estado lo mismo, para buscar salidas por varias partes. No hay una sola salida, son varias salidas, pero cada quien descubre la suya, y uno no lo como dice el padre, solo como el cuerpo, tiene muchos órganos, tiene muchos miembros, y con la cual buscara, cada órgano, cada miembro actúa lo que le corresponde. Así es padre, muestra de eso, padre, de la calidad como municipio, como pueblo heroico, como un pueblo luchador, como un pueblo solidario. Es precisamente lo que hace unos días eh, fue, fue capaz este pueblo de, de, de, de, de formar, que es este grupo de Fuerza Viva de Duarte. Que, eh, pusieron bajo su responsabilidad de coordinar este grupo. Hablo un poquito, Padre Moncho, de la labor que está haciendo 24-7, este grupo de hombres y mujeres, haciendo una labor extraordinaria a través de Fuerza Viva de Duarte. Una manera, yo creo que titánica de responderle al ministro de lo que es capaz eh, hacer San Francisco de Macorís en momento como este. Fuerza Viva de Duarte, Padre Moncho de San Francisco del Marte es un grupo de, de, de este pueblo de la provincia que creemos que hay que tener mano que tenemos algo que aportar y queremos aportar como como se nos damos la mano y que no puedes hacer 24 o 7, porque a la, a la fe de la mañana, el tema sí, de... Sí, sí. que es que no que no que es Organizado, organizados, el ¿no? señor si no, este va a correr a la gente para allá, no. a quien ¿no se le va a llevar a su casa. ¿Qué vamos a llevar? Yo le decía al grupo. Y nos no nos confundimos la vida. Vamos a abrir, vamos a presentar el grupo, vamos a decir el que quiera aportar, que aporte. Y no luego que tengamos Pero en el camino, se si arregla la, la carga. ¿Qué vamos a aportar con el señor? Si el señor no pere, vamos a tener. Si el señor no pere, vamos a tener. Ahora, lo que hay que garantizar es que este grupo, en este movimiento, en esta sociedad, este pueblo, de esta salida de muerte, lo que lleve va a llegar a necesitar. por eso tengo aquí, tengo abierto una campaña en colaboración y ya hemos empezado a llegar cosas. Incluso hay una cosa para llegar a los hospitales, porque por ejemplo, hay una un escándalo que ofreció un de A esta hora, padre, mucho va una patana, va un vehículo a buscarla santo como mi y ponerla, llevarla donde, donde deben estar. Algunos decimos pues, sí, que es cosito, pero no conocemos médico, no soy la primera de no, no, no, no, no, la medicina, el que yo hago la medicina, que la madre lo que se no, recibe. Ahora lo que no, pues, no, yo, yo no yo no, no puedo yo Y tú, como que está Porque A, a, a, a crear tiene un equipo médico para que desde el hospital a un centro entonces responda por el paciente, ¿no? hacer que decimos para que le nosotros un Nosotros no tenemos la gente particular, no tenemos los hospitales necesitan cada para decirle a los pacientes. Entonces, no, no tenemos que tener un catástrofe, el físico, no hay problema claro, que los cuidados, que los comandaristas, que no se llevan saludados hermanos, sino que si no abro, que si me gustaba, cada tanto gustadas a uno. A partir de ahora vamos a hacer virtualmente. Así tenerlo, es, esa debe ser la actitud Padre Moncho, porque algo tenemos que hacer, para hacer ese tipo de reuniones y tener ese contacto, lo que hay que tener las precauciones de lugar. Pero algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar de manos cruzadas. Y parte mire lo solidario que es este pueblo. Eh, Fíjense que usted dice, se abrió un grupo de WhatsApp y fue tanta la persona que se identificó, que se unió, entró de colaborar, que hubo que abrir otro grupo porque ya el grupo se había llenado. Así que el grupo se mantiene abierto a todo el franco-macorizano que le duele a este pueblo de aquí y estando de, de, de, de fuera puede unir y se puede hacer yo decía que con mencionar el nombre suyo Padre Moncho, pues saludaba y aquí nosotros nos mantenemos orando y ponemos a disposición de que este mismo espacio puede convertirse en usted a través de los medios y este mismo grupo también aportando de esa manera porque de donde usted esté, de donde yo esté y usted que lo está viendo en este momento puede hacer su aporte, en mi caso personal, Padre Moncho no estoy integrado de manera física por mi condición especial que yo tengo pero desde aquí es mi manera de, de colaborar y aportar y así lo dije en el grupo así que me hubiese gustado pero no es la razón ni el fin de lo que de los, de los ciudadanos que pertenecen a este grupo de que se mencione yo decía con mencionar el padre monchi ya con este están todos saludados y de aquí por los mismos eh, intentando transmitirle esa fuerza positiva a este grupo fuerza viva de Duarte, que ha nacido con un solo destino. Aquí están todos, aquí están de todos los partidos políticos. Aquí no hay, aquí son los franco-majorizanos, creadores del pueblo que tomaron esa decisión, y no es una manera de responderle a las autoridades del ministro, es de hacer lo que nos corresponde hacer como buenos ciudadanos, como franco macorizanos el eh, de Duarte que nos duele realmente esta zona, y esa es la labor que tenemos que seguir haciendo. Bueno, yo no espero que la es politiquera, no política, sino política. lo que porque es una nación política, porque es una acción de sociedad, y todo lo que es hombre y sociedad es político, pero una cosa es político, es una cosa politiquera, partida, inmersa, como finismo, y, y, y los deseos, los colores, los colores, los tan desgraciados, solo tenemos tres colores, y me he más, el formado, la batalla dominicana, y además, el instrumento, que es justamente lo que nos ha llevado, a los de los colores todos podemos, y ahora mismo, cantar de de encontrarnos, que no vamos a estar en el de frente a frente, sino que... Entonces vamos a usar esto el el de ellos, que hay una de las necesidades que pueden acortar. Sí, carajo, igual es más coruchano, pero que pueden acortar como yo lo que quiero, que me apaga la mano. Me apena, me apena. ¿Sí? No apenas, no apenas. Señores, voy a repetir esto. Nunca he visto un muerto con las manos abiertas. Y si alguna, con la mano cerrada, y si alguna ha visto un muerto con la mano cerrada, que está en la cubierta, que se muere, abre la mano para morir, no estoy de morirse para abrir la mano, abre la vida ahora vamos a ver con su lugar. no puedo tener de mi para mantenerla abierta. entonces, abramos la mano y la mano a nosotros, y juntos podemos hacer una provincia nueva que dice un castillo para vida. amén, gracias Padre Moncho por aceptar y participar a través de la línea telefónica, porque las razones lo meritan, gracias Padre por estar con nosotros y gracias por esas bendiciones que a través de este espacio, bendice este espacio y bendice a todo el que en este momento está contando el Padre Moncho era quien compartía con nosotros a través de la línea telefónica eh, estas palabras y resaltar la gran labor que está haciendo este grupo de hombres y mujeres, una labor extraordinaria eh, 24-7 usted grupo y ve a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana haciendo acciones, pidiendo llegando a las ayudas eh, en pro de que apalear de alguna manera esta situación que está viviendo el pueblo de San Francisco de Macorís en este momento. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso, pues venimos a hacer contacto con lo que se ha con el doctor Marcos Ubolía, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano Filial de San Francisco. Así que no le cambie, que en breve regresamos.